¿Deseas un césped exuberante? ¿Que sea la envidia de su vecindario? Entonces, ¿un césped de alto mantenimiento podría ser tu estilo? Estos son los consejos, las herramientas y los materiales que necesitará. Los pasos más importantes para el éxito son podar, desyerbar, fertilizar, regar, resembrar e airar. Usted aprenderá los conceptos básicos y compartiremos algunos consejos sobre el mantenimiento del césped que le ahorrará tiempo y dinero.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 El punto clave con la maleza es asegurarse de que no genere semillas. Al podar antes de que la maleza genere semillas, puede ayudar a evitar que se propague o puede eliminar la maleza con una herramienta o un rociador pulverizador. Evite los productos weed and feed que combinan herbicida con fertilizante. Los productos weed and feed a menudo incluyen más ingredientes de los que su césped necesitan en cualquier momento.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 Agua. Para tener un césped exuberante en el verano será necesario regar. Una buena regla básica es asegurarse que reciba de 1 a 1.5 pulgadas de agua por semana. Consejo. Recuerda que regar en la mañana o en la noche ayuda a conservar el agua. Airar su césped alivia la compactación y ayuda a que el agua llegue a las raíces. Si desea airar su césped, lo mejor es hacerlo antes de escafiar y después de resembrar. Hay cuatro prácticas de cuidado del césped que deben hacer para el césped de alto mantenimiento. Resembrar una o dos veces al año, fertilizar en la primavera y en el otoño, eliminar toda la maleza antes de que genere semilla y mantener regado el césped todo el verano.